Muy buenos días, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy viernes, viernes 9 de marzo del 2018, un día como hoy y nace un patricio en República Dominicana, Francisco del Rosario Sánchez. Gracias a Telenor, aquí estamos, en nombre de todo el equipo de Telenor, de todo el equipo de mañana, les damos a ustedes las Cordiales, bienvenidas y gracias también porque nos permiten compartir estas dos horas de trabajo con noticias locales, nacionales, internacionales, interesantes entrevistas, comentarios, todo el acontecer mundial en este mundo globalizado. Gracias a Telenor Canal 10 que nos empalma con todo el nordeste, desde la provincia de Hermanas Mirabal hasta Samaná al Canal 14 con la novia del Atlántico, Puerto Plata, al Canal 41 con la Olímpica Ciudad de la Vega, al Canal 42 con la provincia de los Minerales, Sánchez Ramírez, al Canal 17, gracias a Televiaducto, con la provincia de los Presidentes, Espaillat, Moca, y para Estados Unidos en el 1014, y para todo el mundo, telenor.com.do, un abrazo grande en nombre de todos nosotros, a los dominicanos que hacen honor a su terruño querido en otras latitudes del globo terráqueo, latitudes tan lejos como en Alaska. Un abrazo inmenso a cada uno de los dominicanos que ponen en alto nuestro terruño querido. Yo soy Fulvio Ureña y estaré compartiendo junto a ustedes este trabajo hecho especialmente para ustedes de inmediato darle la bienvenida a mi querido compañero Francis Rodríguez. Muy Gracias, buenos días, Francis. Julio, buenos días. ¿Cómo te amanece? Muy bien. yo Sí, luego voy a dar el parte bien. de Metrología. Gracias al Padre por la luz de este nuevo día y que nos ayude a desenvolvernos en él. Yo soy Francis Rodríguez, agradecido de Dios y de ustedes porque nos permiten cada mañana entrar a sus hogares. Aquí inicia de mañana. Bueno, y compartir con usted el Informe Nacional de Metrología, hoy viernes, ya llegando el fin de semana, y la Oficina Nacional de Metrología, UNAMED, nos dice que para hoy hay un sistema frontal y una vaguada prefrontal, van a provocar aguaceros dispersos y tronadas aisladas, esta tarde y esta noche, y posiblemente en alguna zona empieza... En la mañana, como ha sucedido aquí en San Francisco de Macorís, el oleaje en la costa atlántica regresa poco a poco a la normalidad. Este sistema frontal que está localizado al norte y la vaguada prefrontal se ubica hacia el este del país, estará generando condiciones de humedad e inestabilidad, incrementando la nubosidad en ocasiones con aguaceros, que podrían ser moderados, acompañados de tronadas aisladas, así como ráfagas de viento, especialmente en la tarde y primeras horas de la noche. Eso es en las regiones norte, noreste, puntos de la frontera, la cordillera central y septentrional. En el litoral costero norte se observa un oleaje más o menos normal, por lo que la Oficina Nacional de Metrología, una meta, informa a los operadores de frágiles. Pequeñas y medianas embarcaciones que pueden realizar todas sus operaciones. Las temperaturas se van a sentir algo calurosa durante el día debido a la incidencia del viento cálido del este-sureste. Se desprende de la tormenta de fría allá en Estados Unidos, en la parte norte, un frente frío que luego va a provocar más lluvia en el territorio nacional y también traerá un poquito de temperatura más agradable en la noche y en la madrugada. Estas son las condiciones de la Oficina Nacional de Meteorología. Bueno, gracias, Julio, por tu informe de Nacional de Meteorología. Fíjate, quiero dar una nota loctuosa. Lamentamos la, el fallecimiento de la señora Antonia de la Cruz Paulino. ayer eh, su deceso a las 2 de la tarde, en su lecho familiar junto a sus hijos, nuestras condolencias formales a la familia de Jesús de la Cruz. Doña Toña ha fallecido, nuestra vecina, nosotros tenemos más de como 20 años siendo vecinos eh, en la urbanización brugal, allí se, está, se tiene expuesta en su propia casa, nuestro sentido pésame a Don Mon Que es de los pilares de la organización Brugal Y la verdad que estamos muy eh, Tristes por el fallecimiento de Doña Toña Antonia de la Cruz Paulino Cariñosamente Doña Toña Y a la familia de Jesús de la Cruz Nuestras bueno, condolencias Nos unimos al dolor de esa familia Francis sí. eh, El ayuntamiento está invitando a lo que se llama Cabildo Abierto ah, se va idea. a celebrar el viernes 16 de marzo del 2018 en el Salón de Actos del Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís a las 10 de la mañana muy muy ahí interesante. estará el Cabildo Abierto con todas las instituciones juntas de vecinos participando en lo que serán las inversiones que se harán en esos bueno, lugares pues, hay que decir y señalar que los cabildos abiertos son uno de los mecanismos que tiene el Ayuntamiento y la nueva ley 176-07 en el entendido de la participación social en las tomas de decisiones, incluido que tenemos un reglamento para los fines de abordar asambleas comunitarias que al final se realizará un cabildo abierto o asamblea general para tomar allí las iniciativas más necesarias o para poner en orden de prioridad. En, esta. On, en otras palabras, las asambleas que se realizan en los diferentes barrios uh -huh. eligen las obras que ellos más necesitan y luego en ese cabildo abierto se... se se ventilan, ¿verdad? Sí, correcto. Ya, este, no sé si tiene algún argumento para con qué objetivo se hace este cabildo abierto, porque esto se solicita por la alcaldía, ante el Consejo de Regidores, el presidente y el Consejo fijan una fecha y esa fecha se convocan a toda la población de San Francisco de Macorís para fines de establecer un interés, ya sea, particular o colectivo de esas comunidades. ¿Para qué fecha? Para el 16, este viernes 16. El próximo viernes, a las de este 10, viernes en 8. A las 10 de la mañana en el Salón de Actos del Ayuntamiento. Eso es importante, porque es una forma eh, de democratizar y de aperturar. La misma ley trajo como una de sus, de sus innovaciones, era la participación social. Y este es un mecanismo de que la sociedad participe. Eh, en discusiones de temas perentorios y que hacen necesario que los ediles, los ediles, perdón, los regidores escuchen, inconjuntamente conjuntamente con el Consejo de Regidores, el propio alcalde, sí. para que escuchen a la población. Francis, quiero comentar contigo sí. que hoy se celebra el, cien, el 201 aniversario, aniversario de el Francisco del Rosario Sánchez. Así es. Hoy. Y casualmente ayer, Francis, algunos senadores de Estados Unidos estaban, eh, si se puede decir, interrogando a la nominada, a la que puede ser embajadora del país norteamericano aquí en el país. Y una de las preguntas que le cuestionaron, eh, que Sobre prácticamente todo, no cuestionaron nada, fue fue, fue una. Saber eh, si ella el tenía ese. Fue uno. ¿Qué ella haría con relación a la ley 168-13 del Tribunal Constitucional? ¿Qué puede hacer? Y ella respondió que de ser, nomina de ser eh, embajadora aquí, designada embajadora, ella va a respetar los derechos humanos y va a velar que el contenido de esa ley se cumpla y se cumpla de una manera digna, que se le den a esos ciudadanos eh, su ciudadanía, su pasaporte y todas sus eh, documentaciones eh, que requiere la ley. Es decir, ahí se ve la importancia que hay con relación al tema de la migración haitiana en los países desarrollados, en este caso Estados Unidos. Importancia para Inglaterra, para Francia, para Canadá, y en este caso se reflejó la importancia que le da a Estados Unidos al tema migratorio de los nacionales haitianos al interrogar a la nominada a ser embajadora aquí en República Dominicana por su país. Y la pregunta estribó, vuelvo y repito, sobre. La ley del Tribunal Constitucional 168-13. La sentencia. La sentencia, perdón, la sentencia. Entonces, Francis... Mira, yo te voy a decir algo. Ahí se puede ver algo detrás de la Mira, cortina y es la importancia sí. de esa potencia y el por qué tal vez aquí se ha dejado hacer tantas cosas en materia de, de corrupción. Porque también han permitido y han hecho oídos sordos y ojos ciegos a lo que está sucediendo en nuestra frontera? Mira, ciertamente que esto ha gravitado en el ámbito nacional y precisamente en momentos que el presidente Medina toca el tema migratorio, toca el tema de frontera, toca el tema de cumplimiento y que sabemos se han hecho esfuerzos por reducir o por limitar la entrada de indocumentados y que nosotros hemos criticado pero lo de esta señora, la nominada o posible nominada es de nombre eh, les voy a buscar aquí dice eh, Bobin Bernstein, quien fue nominada por el presidente de Estados, Unidos, de Estados Unidos, Donald Trump, para ocupar el cargo de embajadora y quien advirtió durante audiencia de confirmación del Comité Senatorial de, la, de, la, de Relaciones Exteriores del Senado de ese país que viene a República Dominicana a defender a los apátridas. Ese fue el puntito que al parecer a ella la han mordeado. Y quizás le voy a dar un compás de espera a esa declaración que es muy probable que con el asedio de esos senadores que son líderes en esa, en esa comisión, se quiso hacer la graciosa para que fuera seleccionada por él y no fuera objetada. ¿Me entiendes? Porque Donald Trump no promueve lo que promovía Obama y los Clinton. Y bueno, esta mujer no tiene ninguna preparación lo que... diplomática y no conoce realmente... La realidad dominicana y la realidad haitiana. Pero ella es producto de una campaña donde aportó millones de dólares y se, ha, y se ha ganado lo que nos pasó a nosotros con Obama y el embajador eh, que vino con su esposo. Pero Francia, aparentemente ella sabe lo que está diciendo. Bueno, la prepararon para se que veía, pudiera pasar ese cerco. Se veía muy serena Ahora se bien, veía muy conocedora pues entonces, del eh, tema. De inicio, se quemó en la materia para venir a un país amigo que le abriría las puertas. Ahora yo quiero ver los pantalones de Danilo Medina y del Estado Dominicano en su verdad de la planificación de la lucha o aplicación del sistema migratorio dominicano y la constitución. A esas señoras no se le debe de recibir en República Dominicana. Y decirle a la administración Trump Que procure enviar a otra persona Porque para pero los Francis, intereses nuestros Ella es nociva, si es así Pero para que nos entiendan los amigos ¿En qué consiste la ley 168? La, la, la, la, sentencia, la, la, la sentencia, perdón El Tribunal Constitucional Que ya lo explicamos 168-13 sí. Específicamente Eso consiste en tal, tal, tal cosa ¿En qué consiste? Mira Esto consiste En una definitiva interpretación y realización del, de la constitucionalidad dominicana y que recoge y advierte al propio Estado de que desde el año 1929 familias que sin tener registro en República Dominicana vivieron y se comportaron como dominicanos y que el Estado de forma irresponsable o por desconocimiento le fue dando oportunidad, incluyendo cédulas. Claro. ¿Qué hizo la, la, la, la sentencia? Que como indemnización directa fue recoger todos esos casos y nacionalizarlo de forma automática, no de quitarle, que es la es el, el punto que han utilizado los pro-haitianos... Entonces quieren aprovechar esa sentencia. Para incluir ahí gran número de emigrantes haitianos que no cumplen con esos requisitos, que Entonces, no vivieron aquí, que no vivían aquí. No se comprende, fulvio y amables televidentes. Que no hacían vida social aquí. Que públicamente, ONG y grupos intencionados, dominicanos y extranjeros, sigan confundiendo al mundo. Y qué pena que nosotros tengamos tan poco diplomáticos que sepan defender en el ámbito internacional nuestra bien lograda imagen de solidaridad y de arrojo cuando hemos tenido la necesidad y esto es para hacer un, un preámbulo o un corchete entre lo que es la vida patria de la República Dominicana si esa señora cae en esa debilidad de distorsionar sus funciones y la injerencia aquí no la veo con ninguna identificación a favor del país. Para nada. Con, con ninguna. Bueno, así iniciamos en de mañana, comentando cosas interesantes de nuestra nación. Y vamos a seguirle Un dando. Un día seguido. como hoy, que en el 2000, eh, eh, 201 años hace, que nació nuestro 1817 Patricio, eh, Francisco Rosario y Sánchez. Y al enterarse de la anexión a España, vino después del exilio y sí. de herido. Fue, fue fusilado en San, en San Juan. En San Juan, sí. En, 19, en 1861. Así iniciamos en de mañana. Manténgase ahí que en breve volvemos. Hay más contenido.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 El verdor. El sabor. Yo me quedo aquí en mi tierra. La belleza. Guarana, aquí en mi tierra. Guarana, Así es, Supermercado Almanza. Tan nuestro como las guaranas. Continuar con nosotros en de mañana y aquí estamos Francis eh, fuera del aire compartiendo algunos temas es. específicamente el que estábamos tratando porque es un poco contraproducente la política migratoria dominicana en los últimos años no ha estado a los niveles que debe de estar Así es. no ha estado rindiendo los frutos que debiera de rendir entonces necesitamos por ende que la política migratoria dominicana esté define? bien definida claro. simplemente haya voluntad la ley, que se cumpla la ley como se cumple en todos los demás países desarrollados del mundo no sé, que se cumple con nosotros en Estados Unidos no o en España, sucedió. en Francia, en Inglaterra en Suiza, donde quiera estamos no podemos juzgar a Danilo Medina directamente en la debilidad que ha tenido porque él es químico licenciado en, en área totalmente diametralmente distinta a la del dominicano, al de derecho para conocer la constitucionalidad pero si asumió y llegó a los niveles de ser el dominicano entre sus iguales que, re, que represente la bandera tiene que conocer que la constitución no se juega Pero yo creo que no se juega que eso es a cambio de mantenerse en el poder ese fue el ingrediente y eso fue lo que le vendieron, pero compró mal. Bueno, Francis, todos necesitamos un auto. Si tú necesitas tu jipeta, Yo quisiera necesitas que... tu carro, gordo automol, la ahí está termino. todos los autos que usted quiera, todos los carros, todas las jipetas, recién importados, como nuevecito, con una exquisita atención de gordo automol. Gordo automol, el dealer que llegó para montarte en la máquina que anda buscando,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 Buenos días, mis hermanos del alma. Buenos días. Buenos días, Fulvio. Muy buenos días, Vladimir. Aquí estoy esperándote. Hermano, ¿y tú? Bien, gracias a Dios. Hoy viernes, inicio de fin de semana. Vámonos un poquito tropical, un poco más adelante, ah, más. ¿Cómo auto, no? Más, cómo no. La, más raíz. Tú eres un experto en eso. Ay, ay, ay, hola, eso? Francis. Hola, hermano. Buenos días. ¿Cómo estás? Adiós. Con las gracias. Bendiciones que para nos ti, para tuyos y para este todos día. los hermanos. Eh, están en sintonía con nosotros en el número uno, en de mañana. Miren, rápidamente al ámbito internacional. Mujeres marchan en México en contra de los feminicidios. Centenares de mujeres exigieron ayer una mayor atención gubernamental a los feminicidios y declarar alerta de género en el país al marchar en la Ciudad de México para conmemorar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora con pancartas, con consignas, así se expresan no más violencia, justicia para Lupita entre otras fueron las pancartas y las consignas Escuchemos ¿Qué es el feminicidio más que en Chihuahua Chihuahua en lo que es Ciudad Juárez antes era foco rojo y ahora es en, en lo que es el Estado de México. Ya no puedes salir de tu casa porque un carro lujoso te sube y nadie se da cuenta. Piensan que es un Uber o piensan que es un familiar cuando no es así. Bueno, ahí están las manifestantes por allá en México, señores. Miren, en el ámbito nacional a propósito de el Día Internacional de la Mujer, muchas actividades en todo el mundo. Aquí en República Dominicana, el presidente Medina entregó la medalla al mérito a mujeres destacadas en nuestro país, en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, tal y como vemos las imágenes. ¿Y quién es esa rubia? ¡Ay, esa es Fefita! ¡Vírenla ahí! ¡Recibió su medalla, señores! ¡Qué bueno, eh! Así que entregó la medalla al mérito a 13 mujeres dominicanas que han hecho aportes al país en renglones que van desde el campo hasta el ámbito profesional. Ahí están señores, las féminas. ¡Y ¡Miren a Fefita! ¡Qué linda Fefa! Recibió su medalla bien merecida. Vamos entonces a escuchar declaraciones. ¡Adelante! le digo que estamos completamente a su orden en Yuna. Cuando usted escuche que el lío se está botando, conan para allá para que me ayuden. Que tenemos que deconstruir ese, ese concepto de la mujer que tiene la sociedad por cultura. En del rescate que cuenta el Ministerio de la Línea Mujer y del 911, hemos logrado salvar la vida de muchas mujeres en todo el país. Ellas se atrevieron a usar el poder de su voz y fueron recibidas en nuestras tres casas de acogida. Pues ahí está, vemos las imágenes, de los nombres de esas mujeres que fueron, repito, en el día de ayer condecorada, bien recibido el reconocimiento para esas féminas de nuestro país. Miren, señores, ya pasando al ámbito local, regional, Comenzamos por la noticia del momento Aquí en San Francisco de Macorís Trasladan al Palacio de Justicia en la tarde de ayer El tío de Marlon Martínez Señalado, vinculado también en el caso del asesinato de Emily Peguero En la tarde de ayer fue apresado, bueno y trasladado aquí a San Francisco de Macorís Luego de haber sido apresado en el Aeropuerto Internacional de las Américas El hermano de Marlon Martínez O el tío, mejor dicho, el tío de Marlon ...de Marlon Martínez, hermano de marley Martínez... ...trasladado aquí al Palacio de Justicia... ...para ser interrogado en torno al caso del asesinato... ...y encubrimiento del cuerpo del adolescente Emily Peguero... ...vemos imágenes en momento en que llega a la Fiscalía... ...Henry Martínez, quien también tío de Marlon... ...ahí vemos las imágenes señores... ...hay que decir que tras ser apresado... ...identificado por, la, uh, por los agentes de la Dirección General de Migración... ...tras ingresar al país procedente desde la ciudad de la Florida... ...específicamente del estado de la Florida en los Estados Unidos... ...sobre este hombre pesaba en su contra una orden de captura internacional... ...emitida el 26 de septiembre del 2017... ...y que fue notificada a la Interpol... ...tras el criterio de oportunidad que le fue favorecido a Bolívar Ureña el boli... ...ahí están las imágenes en momentos repito... En que fue trasladado en la tarde de ayer aquí a San Francisco de Macorís, Henry Martínez, hermano de Marlin Martínez, vinculado, acusado también de algún tipo de vinculación en ese asesinato. Ahí están las imágenes. A propósito de ese mismo tema, vamos a ver qué nos dice el fiscal titular de Duarte sobre el apresamiento de este hombre. Adelante.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 Bueno, ahí están las declaraciones del fiscal titular de Duarte, Regis Victorio, a referirse al apresamiento en el Aeropuerto Internacional de las Américas cuando penetró en el día de ayer procedente desde la Florida, Henry Martínez, pesaba una contra, perdón, una orden internacional de captura sobre el mismo. Miren, continuando con las noticias, Día Internacional de la Mujer fue celebrado aquí en San Francisco de Macorís también con una actividad. Eh, realizada en la Catedral Santa Ana Donde mujeres destacadas de San Francisco de Macorís En todos los ámbitos Ahí está Participaron de esa Eucaristía Acompañada también de otras personalidades Vamos a escuchar porque nosotros le cuestionamos a esas mujeres Sobre las políticas que ellas entienden Que el Estado está realizando eh, a su favor Vamos a escucharle, adelante desde el Ministerio de Educación la creación de las mesas de género que se están creando en todos los distritos de la República Dominicana para que desde allí junto con las autoridades se realizan acciones que vayan en mejora de todo lo que tiene que ver con la preparación. Se están aplicando políticas, aunque podemos decir que no son las suficientes para... Que cese la violencia, la delincuencia, que cese la discriminación. Pero todos debemos de trabajar para que esas políticas sean, se cumplan. Se necesita de un mayor presupuesto. Porque vemos que cada día, especialmente aquí en San Francisco de Macorís, cómo aumentan los feminicidios, cómo aumenta la violencia. Entonces se necesita que se invierta en programas de prevención para la erradicación de la violencia intrafamiliar en sentido general. Ahí está, señores. Miren, el director regional de migración dice que continuarán los operativos de desalojo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 Estaban las declaraciones ¿verdad? del representante ya de este asunto haitiano eh, sobre esos operativos Denuncian hoyo en la entrada del sector Ugamba o mejor dicho una zanja que, hace, que se ha generado Miren, Inapa debe de tomar en cuenta esto No es la primera vez que esto ocurre en unas calles de San Francisco de Macorís Aquí todas las calles principales de San Francisco de Macorís tienen una zanja Inapa hace una excavación para solucionar una avería o para conectar una tubería y dejan el problema. En esa zanja que está ahí en la avenida Libertad han caído varias personas, específicamente motoristas. Vamos a ver por qué hay una denuncia en torno a esa zanja en la avenida Libertad, próximo a la entrada de Ugamba. Adelante. Ese hoyo que ustedes ven ahí lo hizo Inapa, atento a ello. Porque le ofrecieron 500 mil pesos para llevar el agua al edificio nuevo que hicieron ahí arriba. Entonces, ellos no están midiendo la consecuencia de lo que está pasando en la Avenida Libertad. Porque hay muchas personas que están teniendo accidentes a través de ese hoyo. Así que hay nada para que se pongan los pantalones y que vengan a arreglar eso, que le echen la talvia. Ayer fue en cuatro accidentes que pasó ahí y don Ale no hace cara de ver ese hoyo ahí. Que vean que busquen los, los responsables de ese hoyo aquí, que ah, diario diario hay cuatro y cinco accidentes ahí. Aquí no hay síndico, no hay nada. Algo está a gritar el estero aquí en San Francisco de Macorís. Eso está mal hecho porque eso, ese hoyo está muy, muy incómodo para pasar por ahí. Sí, se llama ahí. sí, han chocado varios ahí. Bueno, señores, el hoyo, la zanja, hay que cubrirla. Y Napa debe de ser un poco más, ¿verdad? Tener más precaución con esto. Miren, médicos del Hospital Seguro Social aquí en San Francisco de Macorís se oponen... A la instalación del Centro de Coordinadores de Respuestas de Urgencias, emergencia y desastre, el CRUE. Se presenta instalar por allá en el Seguro Social y los médicos están rechazando esto. Ahí está. Vamos a escuchar sus declaraciones. Adelante. El objetivo es establecer el centro del COE, ¿verdad? Aquí. CRUE. CRUE, CRUE, ok. CRUE. Se va a utilizar tres consultorios.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 Lo que sí nosotros nos hemos extrañado es que hayan comenzado a tomar disposiciones dentro del hospital sin consultar a las autoridades del hospital y también a los médicos del hospital y a todo el personal, porque eso es lo que crea incertidumbre. Si se oponen a que ocupen esos espacios, se van a eliminar tres consultorios para instalar el CRUE. ¿Qué dice entonces el director regional de Salud Pública sobre esa situación? Porque es una disposición del Estado la instalación del CRUE en el Seguro Social. Escuchemos. Hay una serie de rumores, eh, empezando con que el hospital se va a cerrar, con que el personal va a ser reubicado. Eh, no sé con qué intención malsana a alguien o personas de aquí, han esparcido el rumor lo que sí es cierto que hay una disposición del ministerio de que lo que es el centro de regulación de urgencias y emergencias regionales viene a san francisco eso es una disposición del ministerio del servicio nacional de salud y es una política de estado si a eso nos oponemos entonces nos estamos oponiendo a la salud del pueblo y a la atención de la calidad que merece la gente Y está aclarada la situación por parte del doctor Ángel Federico Garabó El agua número uno en consumo de todos los nordestanos Agua Randilay 100% purificada con sistema ósmosis Tan dominicana como tú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 Ay, bueno. ah, Ahí va. Te <risa> quede la faldita. Que la faldita globito y la minifaldas que vinieron en esa época originaron esa canción. Yo lo estaba en esa época. Súbelo, Rafaelito, súbelo. Yo no, me acuerdo Con ah. Coco cuando tú te la pones los tigres te quitan te metes todo mal, y tras de ti camina, ahí no te la quitas, déjate palita dímelo dímelo Rafaelito eso queda la hay que que más bueno, entonces la faldita vino a revolucionar el sí. merengue Vino la faldita, vinieron las falditas globo, la mini falda y viene este merengue. Sí. Esto es merengue, pero oye, sí. sí. bien pegado, ¿eh? Francis, ah, sí, Julio, sí, pero... siempre se le ha atribuido que Pochi y Familia fue sí. quien ah. inició lo que se conoce como merengue de calle. Pero ese merengue de calle que hacía Pochi y Familia en aquel entonces Limpio, bonito. Tenía buena interpretación. Buena música. Buena música. Y eran frases que no eran ni maltrataban, ni humillaban a la mujer, ni incitaban a la violencia. Súbelo, Rafelito, me voy. Feliz fin de semana. Gracias. Súbelo. Ay, Oye, pero propicia la... Está, está la... bien bonito, bien para, para viernes... Tremendo merengue. Para viernes... Muchas Oiga. gracias, Rafaelito. Y si tú quieres un carro, una jipeta como nueva... Para irte con ese merenguito... Ay, qué chula te queda la faldita. El Gordo Automol, El Gordo Automol Es el dealer que llegó para montarte y montarte bien... En la jipeta que tú estás buscando, en el carro que tú estás buscando. Vaya y dele velocidad a la avenida Antonio Guzmán Fernández, y encuentre al Gordo Automol, teléfono 809-294-3090. Gordo Automol, el dealer que llegó para montarte bien, y con esa jipeta y con ese carro... Le damos la bienvenida y con, con ese, el merengue. Y con esa baldita. Flaco, flaco, flaco súbele prechi, flaco. No sea tacayo, que hoy que es viernes. Eres. Hoy es viernes, flaco, súbele la faldita Raquel. Buenos, día, ¿cómo Muy está? buenos, día, buenos días, ¿cómo días, Diego, el merengue. El merengue. Ven acá, pues. Eh, el sí. merengue, Arregla, el merengue, el merengue. lenguaje, pero flaco. nuestro idioma es tan rico, no nos podemos equivocar. Sube los flacos. Bueno, eh, hoy es un día eh, especial donde conmemoramos el natalicio de uno de nuestros padres de la patria, Francisco de Rosario. Sánchez, no es un día como hoy, pero en 1817, ahí, ahí está ¿verdad? la faldita que tanto se pegó y que tanta alegría llevó a mucha gente, y sí estoy 100% de acuerdo con lo que decía Vladimir, qué contenido y qué forma de cómo alegrar la vida a la gente con esos merengues de calle, sin ofender, sin agredir verbalmente a la mujer, sin utilizarla como objeto sexual. La mujer tiene todo el derecho de vestir como le dé su gana, Claro, es su responsabilidad, sobre todo si son adultas, y nadie tiene el derecho de ofenderla por la forma en como vistan. Claro, hay lugares que usted tiene, son, hay código de vestimenta que usted no puede ir de otra forma, como a una iglesia y a una playa, usted no puede ir a la playa a bañarse en un jean largo, ¿no? Claro, claro. Pero no puede ir a la iglesia con una mini faldita, esa la de la Coco Band, por supuesto que no. Hay código de vestimenta para cada ocasión, y ese merengue nos recuerda a esos años hermosos, los tuyos, ¿verdad Francia? Tú definitivamente la, tú lo me gustó. Sí, ah, me, me, me pasó. Pasó. Nosotros tuvimos en los años 80, pudimos disfrutar en la adolescencia y camino a la, la adolescencia universidad. Toda esa sana. Toda esa. Sí, sí, sí. Definitivamente. Ahora, ¿cómo han cambiado los tiempos? Lamentablemente en algunos aspectos para mal. En materia de avances tecnológicos, oportunidades. Ha habido mucho, pero en valores hemos retrocedido. precisamente por eso, Raquel, las mujeres siguen protestando en todo el mundo, uh -huh. en todos los países. Y en el parte noticioso vimos cómo protestan en México las mujeres mexicanas, que las mujeres mexicanas son víctimas de mucha violencia, mucha violencia. Hay eh, estados en México, eh, en México donde se registran los mayores niveles de violencia del mundo. En, en, en lo que respecta a, a México y una forma pacífica, como siempre destacamos, este tipo de protesta con caminatas, con pancartas, eh, maquillándose, amplificando el, el mensaje que quieren llevar a la sociedad, pidiendo respeto a los derechos humanos que son los mismos, los de los hombres y los de las mujeres, son los humanos. Entonces no entiendo por qué tal discriminación y por qué hay que matarla insisto, esa persona que dice quererte en un momento, entonces luego te asesina. Fueron muchos los países que ayer enarbolaron la voz de la lucha, de la protesta, recordando las reivindicaciones y, y las más de 100 personas, mujeres muertas en fábricas textiles en Estados Unidos que dieron al traste, claro, eh, la cronología la compartimos aquí antes de ayer, eh, con la participación de las rusas también exigiendo en toda parte del mundo, exigiendo derechos y igualitario. Y a partir de 1975, entonces, es que la ONU declara y comienza a celebrarse el 8 de marzo, sí. y, y aquí, Raquel, apresaron en el Aeropuerto Internacional de las Américas a Henry Martínez, hermano de Marlin Martínez. Cuando se quiere. Él se tenía se te una hablar. orden de arresto por la Interpol, una orden internacional. ¿A qué viene el país? Él estaba en Miami. ¿Tú querías que se fuera? No, Pero no, él, no, él estaba en Miami. Él debió evitar que lo arrestaran. Sí. Y él, él llamar y decir, yo voy, yo me voy a poner a disposición. Claro, si no tengo hecha en el Claro. Hecho. En el caso, como decimos los dominicanos, el que no tiene hecha no tiene sospecha Entonces, ah, Y mira Entonces, cómo si, coincide Él debió ponerse a disposición. Mira cómo coincide con lo del boli. El boli negocia con la justicia. No, no, es no, coincidencia. No, Pero espérate, eso, no espérate. Es. No la, espérate. la llegada de Es la llegada. ¿A qué vino? En la llegada. Y, ¿Y si ahora, vino a, ahora ve algo. Con, ahora con, con, me pregunto a qué vino. Y se si vino a resolver algo. Tú me entiendes. El Al boli, boli hay que protegerlo. Eh, ¿eh? Claro, claro. Porque aquí no existe un, un mecanismo que el Estado le proporcione a testigos importantes la seguridad necesaria. Esperamos que el boli esté bajo custodia eh, y, cuando esté fuera. Y desde el principio piensan que él vino, él vino a terminar algún trabajo. Desde Eso el principio, desde el principio se bueno, está diciendo, uno se imagina cosas como. Desde el principio se está diciendo que eh, ese señor Henry Martínez estuvo involucrado en todo el proceso, en el proceso que se dio en ese fatídico hecho. Pero la Procuraduría, bueno, el Ministerio Público no había revelado eh, dato del nombre de él hasta hace pocos días, cuando se conoció también el acuerdo con el boli. Ahora, yo insisto, él debió ponerse a disposición y si no tiene ninguna participación en el hecho, entonces pues, eh, eh, hubiese sido lo, lo mejor para Hay evitar otro este, Raquel. Des, este malestar de que te arresten llegando al aeropuerto. O sea... Es incómodo, hay si él otro no tiene participación de bioponerse, uh -huh. lo que indica entonces, hay sí. mucha lectura que darle, que posiblemente hay, la tenga. Hay otro ingrediente, él, Ay, tiene, la lectura, uh -huh. él tiene doble nacionalidad, uh -huh. en este caso con doble nacionalidad va a tener un trato un poco más respetuoso. Eso, eso no, se no, da. El trato debe ser igualitario. Eso se da, eh. Bueno, el, la ser nacionalidad de origen que él disfruta es dominicana, tengo entendido. Claro. Y es la base, y él entra no como norteamericano. O quizá intentó entrar como norteamericano, pero el dominicano también puede entrar con su pasaporte dominicano. Okay. Lo, Entonces, lo importante es que ya está detenido y que tendrás que eh, hablar y decir si participa. Y el fiscal fue, Reyes Victorio. Eh, dijo que la justicia va a determinar eh, los pasos a seguir con relación a este caso uh -huh. que se está dando del apresamiento ayer en el Aeropuerto Internacional de las Américas de Henry Martínez, hermano de Marlin Martínez. Qué, es. qué importante es ver desarrollarse de forma directa ...y darle seguimiento al caso Emily y ver lo que está en una etapa de próximamente recibir la información o la noticia... ...de que ya se están formulando cargos precisos contra Marlin, contra Marlon y posiblemente contra este, el hermano de Marlin Martínez. Eh, hay algo que la noticia trajo también, hablando en otro orden en otra de las informaciones de la, de la localidad de San Francisco de Macorís, y es el tema del hoyo que hay en la libertad, en la libertad camino o entrada de Jugamba. Hay, es otro, tradicional, cer hay otro cerca de la casa sí, del queso también. Es tradicional que la brigada que opera en INAPA haga trabajos personalizados que nada tiene que ver con la oficialidad de su función cuando habla que es INAPA que está trabajando, porque eso se maneja de otra forma. Pero el ayuntamiento no puede mirar hacia el otro extremo cuando, estos, cuando estas brigadas están abriendo hoyos en la ciudad para conexión, por necesidades que tengan la población. Eso tiene un protocolo. Y yo estoy llamando a Planeamiento Urbano, a nuestro amigo Elías, que precisamente ayer tuve la oportunidad de, de hablar con él, y está haciendo un gran trabajo. Pero Obras Públicas también, y los inspectores, están para vigilar de que los bienes públicos municipales no se deterioren porque un grupo, una persona, tenga un interés. Eso tiene una multa de, un, de, de 100 mil pesos a quien abre y no repone. Yo creo que es preciso que a esa edificación que fue favorecida con este trabajo de cruzacalle, se le debe intimar con una multa de 100 mil pesos. Porque si no los reponen, como es el caso del protocolo que yo me refiero, está inmediatamente es pasible de una multa quiero, del ayuntamiento quiero recalcar, que tiene una resolución sí, de la sala. Quiero recalcar Francis, para, pro, para para proteger esto. Quiero recalcar que son dos lugares. Rompieron en dos partes. Rompen a la entrada de Ugamba y rompen también cerca de la casa del queso. Mal dos hecho. lugares. Que Mal tiene hecho. la avenida rota en dos lugares Mal hecho, incluyendo Que esa vigilancia que yo me refiero Que sabemos ha sido tradicionalmente un poco precaria ¿Para qué son los inspectores del ayuntamiento? Ah. Los departamentos tienen que salir a hacer su trabajo No es esperar solamente en oficina Y es verdad que han deteriorado en muchos puntos de la ciudad Estas brigadas y ellos saben, porque Luis me conoce, me conocen todos, los choques que teníamos cada vez que yo lo encontraba, no que tenemos permiso, no es que el ayuntamiento ha debido de estar presente, vigilando que ellos concluyan y terminen como ellos se comprometen para lograr un permiso, es de reponer tal cual originalmente estaba. Claro, claro. Por otra parte, aquí en San Francisco de Macorís van a seguir los desalojos, Van a seguir los desalojos a los ciudadanos indocumentados que se encuentran ocupando solares baldíos, propiedades privadas. Eso lo dijo el encargado de asuntos haitianos. Esto va a continuar aquí en San Francisco de Macorís y casualmente hoy hay eh, causa. Bueno, hoy, hoy está pautado está para pautado las 9 de la, la mañana de la en mañana. la segunda sala de la Cámara Civil de Duarte del juzgado, de, la, el recurso de amparo es un recurso de amparo, sí. por el grupo de, de ciudadanos haitianos que se sienten lesionados lesionado en sus derechos fundamentales, porque el amparo lo único que prevé es la protección efectiva de los derechos fundamentales del ser humano y entre ellos hay derechos colectivos de tercera generación, como se ha constitucionalizado o se ha establecido, que tiene que ver con la comunidad también. Es decir, tanto urbanizaciones, Caperuza 1, 2, Campo Fernández, Brugal, El Silencio, la Andújar, todas las urbanizaciones han estado afectadas de, una, de, de asentamientos irregulares, los cuales las autoridades han debido de corregir o de evitar. Y muchas veces, como decía el encargado de asuntos haitianos, de migración, se quitan y vuelven, lo hacen y vuelven. Y lamentablemente hay que decirle a la población que se trata no de derechos eh, fundamentales propiamente, que la ciudad y los derechos colectivos también están en contra en, en contrapeso porque quien compra en un proyecto de urbanización es con el objeto de una inversión para hacer su casa y este también ciudadano aspira a disfrutar a plenitud con un medio ambiente y un medio ambiente socialmente viable sí, claro. sin que a su alrededor se creen cinturones de miserias que a la vez no poseen condiciones mínimas para sostener una familia en una casucha que demanda esa familia servicios básicos de salubridad, agua, agua salubridad, sanitario, sanitario eh, techo, energía eléctrica, energía eléctrica pero, agua. ¿Pero en qué fin, pasa? Pasa que hay mucha irresponsabilidad por parte de los empresarios y también los dueños de los terrenos. Eh, y muchos, cuando están Liberancia construyendo, en entonces requieren de los servicios de estos ciudadanos haitianos y luego los dejan estabilizarse dentro de eh, la finca o del terreno donde están construyendo. Y luego, entonces, lo dejan vivir ahí. Se convierte ya. En una vecindad. Una vecindad y luego no pueden con ello, Pero hay mucha irresponsabilidad. Primero, quiero abusarlo porque me va a cobrar menos que el dominicano para la construcción de mi, de mi casa, del edificio, de la obra que sea, y luego entonces quiero sacarlo y explot explotarlo de la fuerza. Creo que hay una actitud de irresponsabilidad eh, muy grande por parte del empresariado y del gobierno como tal. Aquí hay que hacer cumplir la ley, claro está, sin violentar derechos humanos. Por otra parte, Raquel, las mujeres de San Francisco de Macorís eh, se hicieron presentes en la catedral, Sí, ayer y hubo una, eucaristía, ayer hubo de una conmemoración. eucaristía de conmemoración del Día Internacional de la Mujer y vimos las principales damas de San Francisco Está de la Macorís Núñez. Está la Núñez, eh, el Ministerio de Educación estuvo sí, presente La madre de Francia también estaba, estuvo ahí. Así es. El Ministerio de Educación. Completo casi. Pero observo, <ríe> que bueno. observé que en todos sus eh, pronunciamientos... Estaba la solicitud, el pedido de que se cumplan uh -huh. eh, las leyes con las mujeres, que se proteja a las mujeres, que fin al feminicidio. Es una constante en eso porque se siente la mujer desprotegida, se siente la mujer sola en esta batalla y no debe de ser así. La mujer debe de estar, eh, debemos de estar todos juntos en esta batalla tan... Tan necesaria de reducir, evitar a lo mínimo, ojalá sea a cero que no haya más feminicidio en nuestro territorio. Así es, en ese escenario... Y también escenario, igualdad de oportunidades. Por supuesto, que la función que hagan las mujeres, pues también se le pague igual, como si fuese un hombre, porque es la misma que hacen muchos casos hombres, y hay diferencia salarial, y no debe ser. En esa misma actividad fue realizado un homenaje póstumo, en memoria a Olimpia Grullón Paredes, Carmen, Carmen Dolores Olimpia Grullón Paredes. Eh, ella trabajó mucho en el materia de educación eh, así le recordaron y sus hijos recibieron el reconocimiento ella trabajó en el liceo Ercilia Pepín y otros centros fue destacada y sus valores ahí en esa actividad reconocidos por ser una mujer que buscaba la armonía eh, la, de, la, la definieron como responsable, sencilla, cumplidora de su deber solidaria, trabajadora, líder, maestra Así es que enhorabuena, qué bien que la reconocieron, aunque póstumo, a mí no me gustan esos reconocimientos póstumos, me gusta en vida que la gente bueno. se entere, pero los familiares se llenan de orgullo de ver que su, fa, su ser querido todavía le recuerden por los valores que tenía. Así que enhorabuena ese reconocimiento a la ilustre maestra Carmen Dolores Olimpia Guzmán Paredes. Bueno, con esto creo que, que se cierra el ciclo de celebraciones conmemoración, del día más de conmemoración. bueno de conmemoración sí, sí porque eh, fueron product, esto viene de producto de unos hechos uh -huh. y, y muerte y, y dolor así es pero por qué sí, es. digo esto porque no se debe circunscribir a estas conmemoraciones cada año a ese tipo de actividad a misa, más es decir hablar lo mismo y ponernos como funcionarios como ciudadanos de cara a cara y vernos que estamos compartiendo los mismos criterios respecto a ese día y que nos comportemos totalmente diametralmente opuestos o distintos en la casa, <risas> en la oficina y en nuestro comportamiento en la calle. Me refiero a nosotros los hombres. Uh -huh. Así Existen es. múltiples situaciones. Yo no quiero un día, yo quiero los 365 nosotros Podemos admitir O admitimos que tenemos Múltiples situaciones Por las cuales pasamos Durante todo un ciclo de nuestra vida Y por eso es que yo muchas veces pido a Dios Y lo digo público Dótame de inteligencia emocional Para poder yo afrontar cualquier situación de ira Claro Porque es una reacción eh, eh, de chispa Pero de ahí depende la armonización y comportamiento nuestro, hombre y mujer, Así en es. una sociedad en desarrollo. Por bueno, con, lo contrario, estamos pacífica. haciendo esfuerzos vanos. Así es. Bueno, aprenda a ser hombre, respetando el derecho también a la mujer. Y a sufrir los embates cuando usted Aprenda se a ser él. hombre, aprenda a ser hombre. Sea responsable y asuma cuando usted no logre convencer de forma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 Eh, una primera visita aquí en el día de hoy, en este viernes, inicio de fin de semana, y bueno nos, ese, nos referimos a Indiana García y a Francisco Duarte que vienen de la iglesia, eh, de una de las iglesias de acá, evangélica de República Dominicana, la, y vienen a presentarnos esta propuesta esta actividad, cumbre apostólica y profética mundial uniendo a los padres de la tierra de República Dominicana, para que ellos nos cuenten más detalle de este importante evento, les damos los buenos días, bienvenidos de Indiana, Francisco. buenos días, Francisco. Buen día. Muchísimas gracias por la invitación y por el espacio, ¿verdad? Eh, Indiana García, Francisco Duarte. Eh, Me dice vienen de las Guaranas Sí, somos de las Guaranas, de la Iglesia Avivamiento del Gran Yo Soy Estamos en representación de nuestra pastora Ana Rosa Hernández, quien Pues nos ha enviado y nosotros Nos sentimos bien regocijados en el Señor porque uniendo a los padres De la tierra, esta cumbre no es cualquier Cumbre, estamos hablando de hombres Que están engendrando por medio de la palabra Y que necesitan direccionamiento Necesitamos no solamente Tener esa unión Vertical, sino también como como hablábamos horizontal o sea que en esa unidad es que se va a ver que verdaderamente somos discípulos de dios como dicen juan 17 evangelista Fran, este esta actividad está dirigida a qué tipo de personas? si sí, realmente el propósito de esta actividad son para hombres cristianos son para ministerios son para pastores líderes de las iglesias porque el propósito y lo habla claramente la actividad es uniendo a los padres de la tierra es uniendo los hombres de Dios, hombres que han entendido realmente el propósito pero el propósito realmente no simplemente es para afectar la comunidad cristiana sino que esto también afectará a la sociedad pero pueden ir también las mujeres que quieran ir ¿verdad? Sí, claro, es algo abierto porque Dele, es totalmente gratis y los hombres que entienden claramente este objetivo de unirnos realmente va a ser algo efectivo, simplemente no cristianos, sino los hombres que entienden la Ahí en pantalla, la, les comunidad. la publicidad que ustedes han preparado. Háblenos del invitado especial, el apóstol Alberto Villanueva, ¿quién es? Y bueno, y el pastor Sisto Castillo también, que estará. Sí, el apóstol Alberto Villanueva, es él es argentino, pero reside en España, porque su, su cobertura, su iglesia está en España y a nivel mundial tiene eh, cobertura. O iglesias, es decir, que estará con nosotros y será un honor un hombre con una palabra de direccionamiento poderosa. Eh, y Sixto también Castillo es de aquí, de, de República Dominicana, de Santiago, de la cobertura de Yacer Rivas, y serán dos hombres poderosos que tendremos en la palabra. ¿Por qué Padres de la Tierra? Eh, será un término que muchos no o desconocen, como él decía. Y ¿por qué hombre, O sea, ¿por qué no mujeres también? Sí. Oh. O sea, estamos hablando de hombres que están engendrando por medio de la palabra. Por eso se le llama padre, porque estamos, queremos dar a luz ese ese glorioso propósito de direccionamiento a esos hombres. Eh, ¿sí? Puede mujeres? darnos la fecha. Lunes 12 que ya está aquí, o sea este próximo lunes, lunes, próximo lunes 12 de marzo eh, En el auditorio CAR de los pastores Luis Enrique Blanco que nos han abierto las puertas Pues ese auditorio eh, cabe lo mucho y lo poco, ahí estaremos Dios mediante A las 6 de la tarde en el kilómetro 2 de la carretera Las Cejas para los que no están ubicados Sí. Y decir que es gratis, y es un evento gratuito, es un regalo que ustedes le están haciendo Gloria a su comunidad a evangélica ah, Ahí pueden los ir eh, líderes. los líderes, aunque no sean líderes religiosos también eh, Claro, o sea, será abierto, pero eh, como ya es en el ámbito eh, cristiano, pues van a entender, porque es algo más profundo Entenderán mejor ya los pastores y los líderes, pero es abierto, todo el que quiera ya. participar Bien puede bien sí. bien, bien, bien. ¿Y usted entonces representa, repita, la iglesia de las Guaranas. Sí, Avivamiento el Gran Yo Soy Está ubicada en los jardines de las Guaranas eh, Con nuestra pastora Ana Rosa Hernández La Muy mujer bien. que Dios se está levantando para este tiempo Poderosamente en las Guáranas Bueno, eh, brevemente Quisiera escuchar de ustedes una reflexión 30 segundos ¿cómo están viendo el mundo hoy día Donde vemos a las juventud involucradas En tantos actos que preocupan mucho delincuencia, atracos. Y el tema de los feminicidios. ¿Cuál es la visión de la iglesia evangélica en este sentido? Eh, yo creo fielmente de que Dios está haciendo algo. Y aún esta cumbre eh, eh, profética, apostólica, eh, afectará a esos hombres para nosotros poder, a nosotros, para nosotros, poder hacer un trabajo efectivo dentro no tan solo de la iglesia, sino de nuestra comunidad. Eh, sin lugar a dudas, hay esperanza. Porque todavía hay vida, claro. o sea, no todo está perdido. Es. Y sí se levantan hombres y mujeres convencidos de que Dios está haciendo. Aunque se vea, dice la Biblia, que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. O sea, que Dios está haciendo y lo seguirá haciendo, como dice esta alabanza. Dios es fiel, Él puede y es más grande. Que el gigante que pueda enfrentar por siempre, firme estaré, pues solo Dios en el trono está Amén. Sí se puede muchísimas gracias Muchísimas gracias. y gracias. necesitamos pues, en estos momentos cosas muy buenas y, y así Amén. es, lunes 12 6 de la tarde en Car carretera 2 kilómetros de la Ceja dos kilómetros de la Ceja, así Es que a participar, importantísimo evento hoy día se hace muy necesario gracias por venir y traernos esas palabras y esa alabanza, muchísimas gracias Indiana, gracias Francisco, gracias por haber estado con nosotros, nos vamos a una breve pausa retornamos con más aquí en De Mañana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 Gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana. Llegamos al momento de la entrevista central. En esta ocasión nos visita Brachan Lee. Él no viene como líder estudiantil en esta ocasión, sino como candidato a la vicepresidencia del Partido Revolucionario Moderno aquí en San Francisco de Macorís. Buenos días, bienvenido. Buenos, buenos días. ¿Cómo días está? Brian. Sí, buen eh, buenos días a todos. Gracias por recibirnos aquí en este espacio de ustedes. Eh, para nosotros hablar un poco sobre lo que nuestra candidatura hacia la vicepresidencia del partido mayoritario de oposición del país. El partido que todos queremos. Sí. ¿Cómo así? ¿Por qué? Mira, eh, en la República Dominicana se ha venido viviendo un proceso histórico en los cambios políticos y se ha querido crear un partido que empatice al 100% con la sociedad. Mm. Entonces, con el sueño de Peña Gómez se comenzó lo que era el PRD. El PRD en un tiempo vino que compactó casi el 100% con la sociedad, en el momento que Peña murió, eh, hubo un movimiento social que, que sintió esa fuerza y la necesidad, y ahora estamos volviendo a reconstruir un partido que compacte con los que son las comunidades, con lo que son las juntas de vecinos, las organizaciones, los frentes de masa, con la sociedad en general, porque si no creamos un partido que esté conectado, con la sociedad no vamos a poder transformar la República Dominicana. Por eso debemos de comenzar por un partido que todos queramos, yeah. para entonces poder crear una República Dominicana adecuada para todos los que vivimos en qué ella. Qué bien. A la oportunidad de brindarnos el, el café, como es el café caliente, y así continúa conversando. Perfecto, Brian. perfecto, Tere. Adelante, Tere. Gracias, corazón. ¿Para qué tú quieres ser vicepresidente del PRM <ríe> aquí en San Francisco? <ríe> me gusta Maduro. esa pregunta, Ay, me encanta. Mirá. Una pregunta interesante, Sí, porque mucha, mucha gente me la ha hecho, atento a que somos jóvenes eh, Mira, ahora me está discutiendo lo que es la ley de partido uh -huh. en el Congreso Y la electoral La ley electoral Muchos de los jóvenes, tanto de nosotros, de nuestro partido como de otros partidos políticos Han pedido que en la ley se, se añada, o se agregue lo que es la cuota de la juventud yo estoy de acuerdo con la cuota de la juventud, pero, Yo no, estoy, no. A, pero no estoy de acuerdo al 100% de una manera. Yo voy que en la ley de partidos políticos y en la ley electoral que se, está re, que se está reformando, se agregue que a los jóvenes se les dé derecho de aspirar, pero no que por una obligación le den una, una posición en un partido político o en una boleta electoral. ¿Por qué digo o sea, esto? la cuota no está de acuerdo en la no cuota. No voy de acuerdo con, con la cuota. cuota, voy de acuerdo con que se le dé se se la, la oportunidad. Claro, pero no claro. con que se le obligue, porque imagínate que queramos aspirar dos jóvenes a diputados, queramos aspirar dos jóvenes a regidores o a alcaldes. Entonces, porque somos dos jóvenes, no podemos aspirar. Entonces, no, vamos a competir con los adultos. O de sea, la otra porque, manera, darle algo sin trabajar. Exactamente, mira, esto porque es hay claro. Que rellenar, hay que cumplir con la cuota. La constitución dominicana es clara. Un ciudadano que pasa 18 años mayor de edad, aquí no, en la constitución no me habla de joven ni me habla de viejo, habla que todos tenemos los mismos derechos y deberes a partir de los 18 años. O a mí me van a dar menos años de, de prisión por, una, por un hecho ilícito que yo cometa que a una persona mayor de 35 años. A mí me juzgan igualito. Entonces si un adulto puede hacer algo... ¿Por qué yo no puedo hacerlo? ¿Qué me limita a mí a hacer eso? Estoy de Entonces, acuerdo contigo. Por eso nosotros hemos querido aspirar, porque queremos enseñar a la juventud que a nosotros no hay que darnos las cosas, nosotros tenemos que ganárnoslas. Que nosotros tenemos el mismo derecho que todos. Correcto. Con tu planteamiento veo tu vida política en esencia, y en la forma que has decidido participar con esos viejos. No, no, viejo, porque estaríamos faltando... No, no, faltando viejo, la viejo, Ellos viejo, no viejo. se van a poner bravos conmigo, ¿Viel? ellos saben que a quién yo me refiero. A todos los que tienen ya cierta edad mm. en el partido, y parece ser... Yo quiero hacerte la pregunta directa. Estás Adelante. viendo en estos momentos que esa camada de hombres y mujeres que llamamos viejos de cariño, sí, no sí, es porque... Sí, sí. Ellos lo saben todos, que no lo hago de manera despectiva. Sí, no se nota. Eh, claro. Entonces... Este es el momento y que ese partido al que tú perteneces, el PRM, está dando esa oportunidad. ¿Tú lo ves que este es el momento más propicio? Es el momento más propicio ah, okay. porque estamos en la apertura de un nuevo partido político. Estamos en la apertura donde la juventud ahora mismo está eh, encabezando todos los movimientos sociales y cambios en la República Dominicana. ¿Pudiera ser juventud... esta la prueba de fuego entonces para el PRM? ...con esa apertura que tú hablas... ...claro, porque no solamente aquí a nivel... ...si nos damos no, cuenta nacional. la boleta nacional es una boleta joven... Uh -huh. ...la mayor parte de los vicepresidentes nacionales son jóvenes... ...la mayor parte de los subsecretarios nacionales son jóvenes... ...o sea, el PRM ha abierto la puerta... ...a que la juventud se interese por la política... ...a que la juventud hagamos vida política... ...porque realmente el PRM entendió algo... ...que los partidos políticos no han entendido... ...los que hoy dirigen los partidos políticos... Tanto en oposición como el partido de gobierno son las mismas personas que en 1970, al momento de su fundación, eran miembros del comité ejecutivo y del comité político. Los partidos políticos aquí no han tenido renovación. Entonces el PRM, pues tenía razón. Ah, el PRM abrió las puertas. Los partidos sí, políticos pero... tienen los mismos secretarios este ¿Cuáles otros aspiran a vice? Bueno, aquí hay una, una camada de buenos candidatos, compañeros del partido, eh, dirigentes históricos. Pero eso no nos limita a nosotros a... por favor Bueno, ahí está eh, Jochi Tavera, Está Tony Reyes sí. Está ver, el, el ingeniero Daniel Canela Está Pelegrín Lizardo está pero Tony eh, no se ha dejado verte, ¿no? ¿no? imagínate, no está el compañero Polín está la compañera Anaceli, una excelente compañera igual que el compañero Polín bueno pues es eh, la, la una competencia buena pasamos cinco dura para ti. pasamos cinco vicepresidentes yo creo que no es tan dura porque lo primero es que somos jóvenes y lo segundo es que tenemos la aceptación de la base del partido ¿qué Por le va a ofrecer Brian Lee al partido revolucionario moderno en San Francisco de Macorís en su eh, candidatura a vicepresidencial? nosotros le ofrecemos al partido una renovación real le ofrecemos al partido que la juventud y los conocimientos que nosotros tenemos como estudiantes de ciencias políticas, a entrarlo al partido, o sea, ponerla a la disposición para poder crear estrategias reales. ¿De qué manera? ¿Cómo la van a hacer? O sea, ¿de qué man nosotros somos, nosotros tenemos, somos personas conscientes de lo que son los procesos políticos, de lo que son estrategias políticas, de lo que es la política en general. Nosotros vamos a venir a empat enfatizar con los que son los sectores más... De migrado del sistema nosotros recuerden que nosotros venimos de un de, de una larga data de vida social nosotros pertenecemos a los movimientos sociales, hemos, hemos enfatizado en todos los sectores y eso es lo que nosotros vamos a hacer Brian Lee es una persona que va a estar en cada uno de los movi de movimientos sociales y sindicales que se den en cada uno de los sectores si por ejemplo me llaman ahora y me dicen que en el Santa Ana hay un problema Olvídate que yo como vicepresidente del partido voy a estar ahí apoyando, solicitando y dándole refuerzo a lo que esa comunidad entiende que necesita. Pero no solamente eso, sino que como vicepresidente vamos a, a, a luchar para que se respeten a los compañeros de la base, que son los compañeros más maltratados que son los que en el día de las elecciones los partidos, son los que salen sí. a buscar los votos sí. y nosotros los que estamos en los comités ejecutivos sentados en una mesa por este estilo fulano <ríe> qué tú has hecho entonces hay que acabar con eso Brian escuchándote necesariamente para poder <coughs> ver eso realizado hacia los partidos y no sufrimiento tú crees en la democracia interna claro entonces si tú crees en la democracia interna, hay un, un, una discusión que a pesar de que es una discusión nueva, con una propuesta vieja, casi dos décadas, me sí. refiero a la ley de partido, va, viene, va, viene, ¿abiertas o cerradas? Las convenciones internas. Las convenciones internas. Deben de ser cerradas porque realmente si abrimos una convención en un partido político hay partidos que, que quieren mal mal mal enfocar mal enfocarla, exactamente entonces no debemos permitir que los partidos políticos impongan candidato en otro porque ellos no son los que van a votar el día de las elecciones los que van a votar son esos compañeros que saben y los que van a trabajar Así, no podemos permitir, así debe ser, así debe no ser, la instituciones que deben realizar abiertos. su convención interna, la fiesta de la democracia de ustedes. ¿Qué porcentaje, Brian Lynn, tiene el padrón electoral de ustedes de juventud? Aquí votan cinco mil y tantos exactamente en San Mira, ¿Qué porcentaje es joven? Y que tú entiendes que te va a dar ese respaldazo, pero no, porque la lista que mencionaste de tus competidores son duros. Mira, mm. no, no te podría decir el porciento ciento real, porque no se ha hecho un, un levantamiento de lo que es el padrón completo. Eh, los compañeros saben que, que todavía no tenemos 100% un padrón en mano, yeah. pero sabemos que hay una buena cantidad de jóvenes inscritos. Yeah. Porque los jóvenes están despertando dentro del PRM. Pero también hay muchos compañeros de, de, que pasan ya la juventud, que se siguen considerando jóvenes. Por supuesto, que también que la no van no es... Un estado de. Exactamente, de, la juventud la, es un estado emocional. Es emocional. Realmente. Están dadas las condiciones para la convención ahora, el 18 de marzo, ya ya eso es ahorita. Sí, sí, ya el próximo. ¿Ya ¿qué amigo? está dado eso en San Francisco? Por lo en menos en San Francisco está dada. Eh, realmente no se ha visto esa conmoción que esperábamos, eh, pero ya en los últimos días hemos visto que, que los compañeros en los sectores se han estado movilizando en la zona. Los, eh, Le ha faltado publicidad a ustedes, como Partido promoviendo estas elecciones internas. Es, es una de las cosas que nosotros llevamos al partido, la publicidad. Por ejemplo, el compañero Fulvio y Francis siempre me ven sí. en las redes, ven que yo soy una gente siempre que estoy con Activo. publicidad, sí. con cualquier cosa. Entonces, son de las propuestas que nosotros llevamos. Modernizar ah. un partido, que por ejemplo es todo un proceso. El es un proceso, interno, es un, un proceso interno. Pero, aunque sea interno, la sociedad debe de estar interesada, Por poner supuesto. el ojo en este proceso, porque de aquí es que nace el interés para que las personas se quieran, se quieran inscribir y comience la confianza nueva vez en un partido del pueblo. Yo creo que tú has dado un mensaje claro ¿Ah, sí? de tu propósito. Te felicito, tengo que hacerlo. Y sin intentar mediar en la favorecerte, sí sí pero necesariamente tengo que felicitarte y y que conserve esos ideales. Pero se da algo en la política tradicional, y, de, y, y, y se desprende mi pregunta, y es que en los partidos, como en el PRM, hay tendencias. Claro. Y por lo que tú estás proponiendo es que haya un partido y no tendencias. Exacto. Pero actualmente... ¿Qué tendencia te apoya? Bueno, ¿no? mira... ¿Luis o no, Hipólito? No, no, yo soy de la tendencia de Hipólito Mejía. Hipólito. Okay. Ahí está, estamos viendo y, y ya estamos... <ríe> Tú no, sabes no, los también. efectos. Hombre muy no, ¿Eh? no, Sí, sí, sí. <ríe> Praya, <ríe> dentro de tu programa... Sí, pero existe? él no responde... Ah, bueno, sí. sí no, no, Hipólito, Hipólito. ¿Hipólito? Sí, sí, pero... Sí. Sí mira hay mucha gente no, no, que pero él aquí, dejó claro de que sí, en el futuro por... no debe existir esa exactamente. tendencia. exactamente si no nosotros entendemos que ahora mismo la tendencia que nos representa y que podría representar eh, en lo inmediato pero tú entiendes que esa es la que tiene más más gente o la de Luis Abinader aquí en San Francisco Macorís por lo menos más ruido hace la de Luis Abinader no te podría eso es un eso es algo mediático mm. podría decirte es algo mediático ya. Pero nosotros en este proceso, en este proceso que estamos viviendo, no decimos que Luis o Hipólito, yeah. porque esto no es algo de ellos, esto es algo de los compañeros, esto Ryan, es algo de la democracia del partido. Brian en tu programa existe algún planteamiento dirigido exclusivamente a la juventud ante lo que se está viviendo en el país de falta de oportunidades a ese sector tan importante. Claro, nosotros queremos promover a la juventud, no que haya una ley que diga como si quiere implementar, que a la juventud hay que darle una primera oportunidad, porque son jóvenes, a la juventud hay que darle una primera oportunidad, porque no, son seres humanos, todas, porque son no seres humanos iguales, nosotros vamos a luchar por, igual, por la igualdad, tanto de mujeres, de hombres, de jóvenes, de niños, de todos, porque aquí todos tenemos las mismas condiciones. Sí, ser humano. Éxito bueno, en gracias, tu acompañan bueno. y que el próximo 18 te vaya muy bien ahí, ojalá. y bueno y y tus, los miembros del partido confíen en tu propuesta. Gracias, gracias. Eh. Estás en la que tómbula. Que claro. Está en la por tómbula. Enhorabuena, gracias. Gracias, gracias, gracias. gracias a, a, a todos. Por, gracias. Gracias. Él aspira a vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno por acá, por San Francisco de Macorís. Nos vamos a una breve pausa. Retornamos. Aún queda muchísimo más aquí en de mañana.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 Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana. Como debo agradecer a Siana, Siana, donde vestir a la moda cuesta menos. Mira, el micrófono está bien. Eh, está rozando con mi ganchito. Bueno, por ahí está. Esto es gracias a Siana. En la calle del Carmen, esquina Papi Olivier, 809-588-2395 para mayor información. Siana, donde vestir a la moda cuesta menos. Julio. Raquel, ya llegaron directamente desde Japón los microorganismos eficaces. Los microorganismos eficaces que hacen posible que usted desarrolle una empresa con responsabilidad amigable con el medio ambiente. Los que tienen granjas de pollo, granjas avícolas, granjas porcinas, granjas ganaderas, las carnicerías, los restaurantes, cero moscas, cero malos olores, cero gusanos. También para los sépticos, la planta de tratamiento. Los lagos en los campos de gol, que muchas veces tienen un muy mal olor, usted corrige esto con los microorganismos eficaces. Llame a José Elías Vargas al teléfono 829-275-1120 y sea responsable, desarrollando su empresa, amigable con el medio ambiente. Francis. Bien, y amigable con el medio ambiente es... La clínica Ozon Nature, Ozon Nature es una clínica que trata el dolor y las afecciones de salud de forma natural, amigable con el medio ambiente. Vaya y visita al doctor José Tejada con un equipo de médicos y profesionales de la salud que atenderán de forma efectiva sus afecciones. Terapia del dolor, Ozonoterapia, quisionología aplicada. Estamos en la avenida Antonio Guzmán Fernández, Plaza Caribbean, segundo nivel Módulo 29, en su teléfono 809-294-6426. Son Nature, la clínica que trata de forma natural sus afecciones de salud. Así es, y yo debo recomendarle a las chicas visitar Anco Neivar para cuidar sus uñas, poner sus manos precisamente manos expertas, en la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández, Plaza Colonial, ahí estamos, Anco Neivar, usted va a disfrutar de un rico trago tropical mientras le arreglan sus uñas de manos y pies, se la pinta en gel, la pone en cristal, como usted quiera, se hace la decoración, las flores, los detalles que a usted le gusta, pues todos esos servicios se los ofrecemos en Anco Neivar, 809-744-5910 para a su cita, ahora estamos laborando los domingos de 9 de la mañana a 12 de la tarde, así que aprovechenos también en ese horario, Ancon Bar. Cuide sus ojos y para cuidar sus ojos y verse bien óptica máxima visión solo marca, solo prestigio, las mejores monturas los mejores lentes los mejores cristales usted lo encuentra en óptica máxima visión en la calle Castillo esquina La Cruz San Francisco de Macorís, en el 809-588-7675. Óptica máxima visión, solo marca, solo prestigio. Bueno, Supermercado Almanzar en las Guaranas les envía un mensaje, que ya no tienen que salir de las Guaranas para buscar o encontrar lo que usted necesita en un supermercado, porque ellos lo tienen todo, un supermercado por departamento, amplio y con todo lo que usted busca. Supermercado Almanzar en La Juarana, calle principal 34A, Las Juarana. Recordarle que aceptamos tarjeta Solidaridad. También recordarles a Centro de Medicina Estética y Nutrición, Nutri Beauty, somos distribuidores exclusivos de los productos Bionaturia Organic Skincare. 829-497-9091, para mayor información, producimos jabones orgánicos y también crema para el cuidado de su piel, pero además de los, de los servicios habituales, de los peeling, todos los servicios para proteger su piel, para que usted luzca, como siempre le digo, muy bien por fuera, pero también se sienta muy bien con los procesos de nutrición que Llevamos y realizamos en Nutributy, Centro de Medicina Estética y Nutrición, 829-497-9091. Tenemos un contacto Bien. telefónico, vamos a recibirlo. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Adelante, días. Yo quiero hacer una pregunta, Julio. Adelante, ¿con quién hablamos? Con Tony, aquí mismo de la Inver, frente a Joan. Saludos, sí. señor. Yo quiero saber aquí yo tengo que llamar para medio ambiente, sí. es una cola que tenemos aquí, frente a la calle, botando materia fiscal, toda cosa, todo el no es aquí frente ¿no? a Yoma, en Inver en la Inver ah pues cerca de aquí en la, de sí, la planta uh -huh. claro, Sí, aquí si Claro, es, si es de aguas eh, residuales es Ainapa Ainapa que tiene que llamar y la autoridad de, de municipales poner en uh -huh. conocimiento también para que tomen las previsiones del lugar uh -huh. se supone que hay un vehículo que da servicio de extracción. Hay una brigada por la, para eso. ¿sí? Por la parte de móvil, creo que fue. No, no, no, eso es a veces que lo alquila. Lo alquila, ok. Lo trae, sí. Pero, Pero si INAPA la... tiene una brigada Inapa, para sí, esa sí, área de sí, las aguas residuales. Así claro. que el joven que nos acaba de llamar también puede dirigirse a la oficina de INAPA a poner su denuncia para que y darle seguimiento. y, y Nosotros supuesto, de aquí eh, hacer Nos llame posible. todas las veces que sea necesario sí. si no les resolvieron para nosotros mantener esto en. en en la palestra por supuesto Vámonos con el tema, le corre corresponde en el día de hoy a Fulvio Ureña. Adelante de mañana. Gracias Raquel, gracias Francis Hoy quiero compartir un tema un poco delicado Tratar el caso de lo que está pasando con los terrenos en la Cueva de la Maravilla que pertenecen al CEA y lo que se quiso hacer en la Cámara de Diputados con esos terrenos. Pero antes, quiero referirme a lo que es la ley de partido y ley electoral y a una comisión que se nombró en la Cámara de Diputados para darle seguimiento a esto, orientándonos Rodríguez Marchena, vocero, la voz autorizada del Palacio, dijo en un programa que este país clama, que este país pide la continuidad de Danilo Medina por Qué cuatro amén. años más después del 2020. Es insípido y sin forma. Pero eso no nace en él, eso fue mandado a decir, porque hay un plan elaborado, estructurado y puesto en ejecución. Desde el mismo día que tomó la investidura como presidente 16-20, está en campaña para la reelección del 20. Y cuando un hombre como Rodríguez Marchena lo dice, el asunto es una afirmación de lo que está pasando. Que el país clama, que la población dominicana pide, le da esa, con, eh, lo connota de esa manera, por esa necesidad que hay tan imperiosa de que continúe Danilo después del 20, que si no él se hunde la isla, se hunde el barco. Esto lo traigo a colación, por lo que voy a tratar más adelante. Se formó una comisión bicameral para tratar el asunto de la ley de partidos y la ley electoral y avanzó hasta un 80% y luego se estancó, la mandaron a estancar y resulta que en el la intervención del 27 de febrero, rendición de cuenta, el presidente llama a las cámaras a que se pongan de acuerdo y por fin, supuestamente, le den fin a la ley electoral y la ley de partido. ¿Qué sucede? Primero, estaban unidos, llevando este proceso con la oposición también, para hacer una ley electoral y una ley de partido acorde con los tiempos modernos. Ahora están divididos, la Cámara de Senadores por un lado y la Cámara de Diputados por otro. ¿Qué sucede? La comisión que eligió la Cámara de Diputados fue una comisión exclusivamente de PLDistas, exclusivamente de PLDistas. No hay uno solo de la oposición. Lo que vislumbra que esto no va a tener ningún resultado positivo con relación a, la, a, a llegar al fin de lo que es la ley electoral y la ley de partido. Esto no va a funcionar de esta manera, porque ya se está mandando un mensaje para que esto no funcione y no se dé la ley de partido. ¿Por qué se quiere llegar al 20 sin ley de partido, precisamente por la reelección. Es por eso. ¿Qué traerá como consecuencia? Una modificación a la constitución. Bueno, el pueblo dominicano tendrá que prepararse para otra modificación a la constitución por los antojos que tiene el presidente Danilo de continuar en el poder y varios de sus funcionarios. O sus funcionarios, las focas que estaban aplaudiendo el 27 de febrero, que le dieron más de 110 aplausos en dos horas y nueve minutos o ocho minutos, esas quieren esa reelección. Pero para qué se quiere la reelección, porque aún falta mucho más corrupción por hacer, porque aún falta mucho más país que vender porque aún falta mucho más país para expropiárselo, porque aún falta mucho más riqueza que tomarla para hacerse más rico. Para eso se quiere reelección. Los ejemplos nos han dado connotadamente que una reelección, aún una, en esta incipiente democracia, causa un anidamiento de corrupción que se multiplica en el segundo periodo. Vaya usted a pensar un tercer periodo, ¿hacia dónde nos llevará a nosotros? Porque aún falta mucha cosa por hacer, aún falta mucha corrupción por hacer. Vámonos a este ejemplo que está aconteciendo esta semana, las cuevas de, de las maravillas. Las cuevas de las maravillas pertenecen a un sistema cárstico, ejemplar, único, de cuevas, hecha por las filtraciones de las aguas en la formación de nuestra isla, que tiene exuberantes bellezas en su interior, que usaban nuestros aborígenes como espacios para dar honor a sus deidades y también para desarrollar su cultura con pinturas y artes petroglíficos y jeroglíficos. Señores, miren, hicieron una fundación, la fundación se llama Fundación Patronato Cueva de las Maravillas, incorporada. Su presidente es Julio Víctor Giraldis Casasnova, wow. Petro Macorizano, voy a repetir el nombre. El la fundación se llama Fundación Patronato Cueva de las Maravillas su presidente Julio Víctor Giraldis Casasnova unos apellidos que son típicos en la zona de San Pedro de Macorís resulta que este abogado en el 2011 tuvo un problema serio con una compañía con una empresa que se llama Antón Hernández y, corpora y, y, y, y compañía, Atún Hernández y compañía, que le había alquilado un bien a este señor, a este abogado. Y para sacarlo, señores, tuvieron que ir a juicio muchísimas veces, porque el inquilino no se quería ir. Y hubo que analizar el artículo 3 del decreto 4807 sobre alquiler de bienes. Y él se aferraba a que él lo había alquilado y no se quería salir. Y tuvo una contienda bien larga con esta gente hasta que la compañía pudo ganar el pleito y, de, y tuvo que devolverle el bien. Este es el presidente de esta fundación, Patronato Cueva de las Maravillas Incorporadas. Pero detrás de él, en otras ocasiones, estaba el, el, el director de, de Aerodón en esos años y querían hacer un aeródromo o un aeropuerto en esa zona, en esos terrenos, para desarrollar turísticamente esas áreas, con unas eh, ideas muy maravillosas. Ahí estaban síndicos, senadores, diputados involucrados. Muy maravilloso. Resulta que a este patronato se le pretende otorgar, nada más y nada menos <coughs> que el equivalente a 16 mil tareas escucharon bien que el equivalente a 16 mil tareas del sea entregárselo a este patronato con este señor a la cabeza que no es más que una pantalla de los que hay detrás de él 10 16.000 tareas, más de 10.000 metros cuadrados de terrenos, wow, para hacer esas obras y esas cosas que hay. Pero hay un acápite que dice que el patronato tiene derecho a venta, Francis, a venta de esos terrenos. Agudizando la, la situación, porque ya es una, una aberración al patrimonio del Estado, pero derecho a venta también es otra cosa Una que lo cosa. agudiza más. ¿Y en qué? En, en los valores que tienen estos terrenos ahí, eso equivale a 270 millones de dólares. Wow. 270 Mano. millones qué es lo de que dólares. Está pasando aquí, Ese conjunto de gentes se atrevieron a llevar eso a las diferentes estancias y caer a la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, porque por ley tienen que aprobarse ahí, en las dos, en las dos porque es un asunto de patria, otorgarle, cuando son terrenos y patrimonio del pueblo, cuando pasan de ciertas cantidades de tareas, pero lo que pretenden hacer, despojar al pueblo dominicano de una de las áreas más hermosas y patrimonio Cultural e histórico, con un valor de 270 millones de dólares, más de 13 mil millones de pesos, para este grupo de gente. Ay Dios mío. Para eso se necesita la reelección. ¿Y nunca se había oído eso? No. ¿Fue ahora que salió a relucir cuando llegó a la otra Cámara? Cuando llegó a la otra Cámara. <risa> no había relucido, relució ahora cuando llegó a la Cámara de Diputados, porque el diputado José Laluz lo sacó a la luz pública. Para eso se necesita más reelección. para eso se necesita, porque aún nos queda mucho más corrupción por hacer, enajenando el patrimonio del pueblo dominicano. Ya cójanselo todo, cójanse el sea entero, cójanse las playas, cójanse las mejores montañas del país, hagan sus mansiones por allá, Hagan de todo, acaben con este país. Ustedes mismos, los patriotas, los funcionarios, el Estado, el Estado, con un presidente ciego y sordo que no ve ni entiende ni oye ni sabe de nada de aquellas cosas. No sabe de nada. Él no sabía. Él no sabía tampoco de eso. Ahí está el documento oficial de Ahí está el documento oficial De la Cámara de Diputados de la Del Senado de la República Dirigido a la señora Lucía Medina Sánchez Presidenta de la Cámara de Diputados Gracias, Eso fue Francis. el 17 de enero de 2017 Expresidenta -president. ex uh -huh. Entonces mandándole a, a decir que El Senado aprobó En el año 2014 Oye, El Estado Dominicano Y el Consejo Estatal del Azúcar la cueva de las maravillas ya lo aprobó el senado Francis. Qué maravilla ya lo aprobó el senado y cuando el senado lo aprobó es porque en ese patronato de la cueva de las maravillas hay muchos senadores también involucrados y muchos políticos y muchos funcionarios son 270 millones de dólares más de 13 mil millones de pesos Eso debe ser pero lo legal. grave es que es de la tierra del pueblo que sigue el pueblo durmiendo y cójanselo todo, acaben con todo ¡Cójanselo! Gracias, Fulvio, gracias bueno. por tu reflexión en este viernes Nos vamos, señores Buen fin de semana Esperamos encontrarnos el lunes Con el favor de su sintonía Pásenla bien, disfruten, familia Buen fin de semana